Si alguien aquí, los saludos 07 y buenas tardes. Les traigo, sí, señores, la segunda parte de leyendas urbanas. Como ven, porque la apoyaron mucho en el anterior video. Así que muchas gracias. Y vamos a traer otras leyendas urbanas, pero esta vez se las traigo de las leyendas urbanas más extrañas que se han visto. Así que bueno, espero que les guste. Y así que vamos a pasar con el video. Un saludo. ¡Vamos! El hombre verde o Charlie no Face. Si vas a un restaurante de carretera en el oeste de Pensilvania y preguntas si has visto al hombre verde, es probable que puedas escuchar algunas cosas de plata tintineando al suelo. El hombre verde o Charlie no Face es una vieja leyenda urbana de una entidad sobrenatural, verde, brillante o un demonio que vaga por las carreteras secundarias durante la noche. La leyenda se basa en una persona real. Raymond Robinson, quien fue muy malherido en un accidente eléctrico cuando era joven y perdió sus ojos, nariz, una oreja y un brazo. Su piel estaba en tan mal estado que tenía una tonalidad extraña, que es de donde se originó la verde en Green Man. Aislado de la sociedad, Raymond caminó por los caminos rurales del oeste de Pensilvania por la noche porque era el único momento en que podía salir a la calle sin causar histeria colectiva. collector. La leyenda urbana de The Collector es realmente una leyenda de un hermético cajón desastre. No se sabe lo que los vecinos pueden estar haciendo en sus sótanos como calabozos. La leyenda más común de The Collector es el vecino que recoge partes del cuerpo humano y con orgullo los muestra en tarros de cristal. En Rusia, la leyenda urbana de The Collector es un caso totalmente real. Se trata de un historiador local ruso llamado Anatoly Moskivin que robó los cadáveres de los cementerios en docenas de pueblos al este de Moscú. Según la policía desterró al menos 24 cadáveres y muñecas, hechos fuera de ellos, de tamaño natural sin rostro, femeninas y con pelucas rubias plátina. Tu vecino no puede ser muy bueno, pero probablemente no es tan espeluznante como el historiador del cuerpo parte colector convertido en Rusia. La leyenda del dog boy, la leyenda del chico perro. La leyenda de Dog Boy se origina fuera de Arkansas, aunque no se trata de chupacabras mitológico. Si cuentas con un niño pequeño siniestro que pasó sus años de infancia cruelmente torturado y experimentando con perros y gatos locales, la leyenda dice que el muchacho tenía poderes paranormales también. Aunque parezca increíble, la leyenda del Dog Boy es real y se basa en la vida de Harold Robbett, quien efectivamente llevaba a casa de la familia perros y gatos callejeros para, ten para tener más para torturar. Betty también fue un tirano con sus padres. Él los mantenía prácticamente encarcelados en la parte de arriba de la casa, dijo un vecino. Él los alimentaba, pero solo cuando él decidía que era el momento para ello. Si bien no hay pruebas de que Betty tuviera ningún tipo de fuerza paranormal, hay que decir que medía 64 y pesaba cerca de 300 libras, lo que debe de haber hecho su comportamiento sádico más aterrador para sus víctimas. Cropsey, el hombre del saco. La leyenda urbana de Crospey se desarrolla a lo largo de los años 70 y 80 después de que varios niños desaparecieran de Steam Island. La historia de la cual se ha contado recientemente en el documental titulado Cropsey inicialmente gira en un torno a un clásico, pero escalofriantemente figura como el hombre del saco que roban niños. El director de Crospey, Joshua Seman, re recuerda cuando era joven y crecía en Steam Island. Nuestros consejeros nos llevaron a través del bosque, más allá de Silver View". Nos sentimos agradecidos de poder estar ahí. Inevitablemente, uno de ellos salió con un hacha y gritó que él era Cross. Mientras tanto, cerca del bosque se encuentra el Centro para Niños Mentales, una institución ahora conocida por las condiciones de vidas miserables a fines de los años 80. La policía finalmente empezó a acercar la búsqueda hasta llegar a un hombre llamado Andrew Brand, un ex empleado de Woodbrook, que ya había vivido en el bosque. Él consumía drogas y era el candidato perfecto para nuestro hombre del saco en la vida real. Aunque nunca fue oficialmente acusado de los asesinatos de niños en Stone Island, Rand se encuentra cumpliendo 50 años de vida por el secuestro y asesinato en primer grado, y sigue siendo el principal sospechoso de las desapariciones de Cropsey. Vampiros de grasa humana Esta es una historia particularmente espantosa, no detallaré todos los detalles, los cuales son similares a la leyenda de trata de riñones humanos. La leyenda vampiros de grasa humana en realidad tiene una historia de 400 años en el Perú, durante este tiempo los vecinos hablaban de vampiros que eran perseguidos y se alimentaban de la grasa de los turistas y dejaban los cuerpos vacíos de toda su grasa. Resulta que la leyenda pudo haber sido cierta, excepto que los llamados vampiros son traficantes que raptaban personas y les quitaban la grasa para venderlas en el mercado negro. La policía peruana investigó esta historia hace años y en 2009 el general Eusenio Félix Burga, director de la Unidad de Investigaciones Criminales de Perú, anunció que habían desarticulado una banda de delincuentes que traficaba con grasa humana. Las sombras en las espinas. El linaje de gente de la sombra o las leyendas urbanas abarcan todo un universo de folclore espeluznante que gira alrededor de visiones oscurecidas o sombras de las personas que aparecen y desaparecen rápidamente. Como era de esperar, las personas que denuncian estos hechos son a menudo privados de sueño o un estado de parálisis del sueño. Durante años, miles de personas han jurado despertarse en medio de la noche y ver una figura oscura observándolo o mirando a través del cuarto. Al menos en un caso, esto resultó ser verdad. En Fukua, Japón, un hombre que vivió solo en su departamento comenzó a sospechar que algo más estaba presente ahí con él, moviendo cosas y robando comida. Él decidió poner cámaras de vigilancia y, por supuesto, él capturó imágenes de una anciana deslizándose fuera de su armario. La mujer tenía 58 años de edad y se llamaba Tazuko Korikawa. No tenía hogar y admitió a la policía que ella había vivido en la casa del hombre cerca de un año, estando al acecho apenas más allá de su vista en los armarios. Obviamente, esta historia no prueba que las sombras son reales, pero sin duda podría hacer pensar dos veces en próxima vez que casualmente haya un temor paranoico de alguien que observa desde las sombras.